¿Qué tal, Sasudito? todos los saludos a su saludo, dios, el escorpión dorado. Hoy tenemos este contenido que no mames cómo la está rompiendo en internet en nuevos YouTubes. Ahora sí rifa, güey. Así que lo que hoy está de moda y por lo que eh, la pinche chaviza es lo que está buscando son las video-reacciones. Entonces voy a hacer una video-reacción a unos video-reaccionarios. <risa> Estos güeyes que siempre están reaccionando a mis pinches videos, me mandaron uno que sí vale la pena. Porque, aparte, sí le echaron ganas porque crearon unos pinches monitos. No he visto el video para reaccionar en vivo, así como así de todo color. De lo que voy a estar viendo con mis pinches ojos de mí. Pero resulta que hicieron una pinche batalla épica, unos putazos entre el pinche culero del Franco Escamilla y el dios del internet. Si ya es suficientemente fidedigno En la realidad, una putiza que le voy a dar al pinche Franco Escamilla. Y si es una ficción, pues bueno, a lo mejor estaría más o menos para. Pero vamos a ver qué pedo, güey. Y sí, eh, vamos a darle play a esta chingadera. Eh, mira, ah, la que videoreacción está sabrosona. A ver, para la otra hagan una videoreacción, pero sin, sin el culero este de la pinche gorrita pendeja. No, wey. déjame la de el ese de cebra o de vaca, no sé qué sea. Ponte más escotada. Si no, pues, ¿cómo vas a hacerla en el tutú, güey? Aquí el que no enseña no vende, son las redes sociales. Entonces, vamos a con Franco Escamilla. Mira, ahí vemos al Franco Escamilla. Sí, y aquí lo ponen miserable como es, güey, con su pinche guitarrita y con sus dólares, ¿no? Demostrando cómo. Como Franco Escamilla es un vendido y con su camiseta del Gonzan Rose, su guitarra y su gorrito mamón. Sus lentes de teto no podía faltar. Y lo que sí le hizo falta es como un poquito de cachete, ¿no? Oye, beck, no las piches abrazando. Te estoy diciendo que yo eh, ya me apunté, cabrón. No digo, no debes de jugar, güey. Bueno, ahí va el pinche Franco Escamilla, ¿no? Caminando muy verguita. Ahorita vas a ver cómo se va a cagar cuando salga su dios el escorpión dorado. No mames, vas a ver, hijo de su pinche madre, esto. No mames. ¡El pinche negro viene el marihuana! Este video está bastante guay. ¿No está guay? Sí, está guay. Hoy oh, está saliendo el pinche escorpión dorado. A ver, analicemos. ¿Le faltan músculos para estar más o menos como yo? ¿No? Más o menos. La máscara... Ay. No te salió tan chingona, güey. Está medio culera, la verdad. Y mira la el antifa. El antifa sí te quedó chido ahí en la pinche playera que, que vendía hace algún tiempo. Y pero, pero te faltó un poquito de cosa fidedigna acá en la pinche jeta. Este pues Para que se parezca bien la máscara a la que tú estás poniendo. Le pone detalles chingones como eh, mis eh, zapatos dorados. Y te faltó ponerle los pinches brazoletes de poder, güey, por ejemplo. Pero bien, me gusta, me gusta. Ahí está rifando yo saludando a mi gente. A mi pueblo, y ¿sí? tengo buena pinche nalga. La gente emocionada como siempre. Eso sí, la afición reaccionando al dios del internet como siempre, muy bien. Eh, vamos a, a ver cómo se arman los chingadazos Ahí está, va a comenzar. Vente, puto, dice el escorpión doradora, el hijo de su pinche. ¡Ándale, cabrón! ¡Dos, put, tres, puto! ¡Ay! Se la regresa el pinche Franco. Pero toma, pinche gancho, y lo tira de nalgas al pinche Franco Escamilla. Y le dice: ¡Párate, puto, párate! Y dice: La manga, así como le hace el pinche escorpión. El pinche Franco está en la pendeja. Y un pinche soplamocos, güey. Lo voltea y me lanza a la pinche esquina. Y yo se la volteo, la agarro a su pinche jeta. Y dame una pinche cachetada, güey. Y ahora el pinche piso otra vez, pinche huevón. Ahí quédate. Desde la segunda cuerda. Se lanza y toma. El pinche chicotazo salvador. Emocionado la gente. ¡Oh! El pinche puñetazo vengador del escorpión dorado, sí. Parte del sello de la casa, güey. Ahora lo volteamos. Y le hacemos esta pinche llavecita y mira nada. No, ¡Ay, se la voltea el pinche Franco! Y me, me lanza ahí para el pincho, pinche piso. Y, y luego me agarra la pinche... No me suéltame la cabeza. No mames, le da un putazo. Dos, puto, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Oye, ya te gustó, pendejo. No mames, pinche Franco. Ya trabaste, güey. No se valen esas, cabrón. Y ahora me quiere. ¡Ay! Ah, ya luego, luego me quieres, pinche. No, ni madres, güey. Nada más. Me quieres vencer luego, luego. Nada más contaste. ¡Uno! ¡Ay! Y en el piso, ojete, pinche cara de. ¡Ay, no mames! Dos veces en el piso, pinche. Franco, Boscamilla, camilla, ojete. ¡Pinche de culero! ¡Tú cheque a tu madre, Si ¿Sí te pusieron en tu estilo de pelea. Acá todo pinche ojete y todo pinche cobarde, ¿verdad, culero? ¡Tres putas de tu puta madre! ¿Qué quieres? ¡Tres putazos en el piso, yo, güey, indefenso! Y cuatro, no mames, chingas a tu madre, cabrón. Cinco putazos. Y ahora hasta me estás haciendo una pinche llavecita, güey. No mames, qué pinche, pinche falta de poca madre. Suéltame, culero. Órale, déjame que me levante, cabrón. A ver si muchos huevos. Ándale, pendejo. Y se la volteo a que metí un putazo en la nariz. Pero no hay pedo. Y ahora lo lazo a la pinche cuerda. La meto un chingadazo. Y otra más, ándale, cabrón. Así es como se hace de frente, cabrón. Ya basta de tanta mamada que me haces, cabrón. Ahora vamos. Ah, ¿quieres jugar rudo? Va, puto, ahora Dale, va cámara culero, vamos a sacar a ver que nos encontramos aquí. Mira, ahí está, para tu reaccionando al billar. ¡Ah, cabrón, tirando bola, tirándote la pinche bola, pendejo. Después de este video ya no te va a gustar el pinche billar, ¿verdad, culero? Ah, con tu pinche taco, culero. Y ahora vamos a agarrarle la pinche patita. Ay, su pinche patita desconchinfladita! Ándale, ah, pinche puto. ¡Ándale, ah, párate. Párate, Ándale. Ay, cabrón, no mames. Ay, ay. Y apú, no. Puros madrazos por la espalda. Y ese eh, ese fue faul. ¡Ah, no mames con la pinche cabeza. Viste a la chica. Ah, otra vez me quiere pinche vencer. Uno, dos. Ni madres, ni madres, ni madres. Venga, esto es Oye, se trata de luchar, se trata de, de dar espectáculo a la gente Pinche Franco, no seas pendejo, güey Se trata de darle un bonito espectáculo a la gente Y luego, luego, ¿me quieres pinche vencer, güey? Y se me hace que el pinche referee está de tu lado Porque cuenta rete rápido, güey Pero ni así me han podido ganar, pinche pendejo Mira, ahí está Ahora, uh, Franco, ¿ahora qué me vas a hacer? ¡Ay, ah, qué sorpresa! ¿Me vas a dar en el piso de espalda? Porque ese es tu estilo Ah, gracias por dejarme levantar, culero Espérame, ahora me vas a cargar ¿no? Te va a salir una hernia ¡No mames! F5 otra vez ¡Se acabó, bien! ¡Pero la invirtió en el aire! ¡Pinche chingada! ¡Otra vez a quererme vencer ahí, güey! ¡Uno, dos! ¡Ni madre, ni madre! ¡No, nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! el se lo lleva la chingada! ¡No mames! ¡Mira qué pinche manita de puerco! ¡Y luego un chingadazo en la pinche jeta! ¡Está recorriendo un puntapié y golpe ese antebrazo! Y luego otro en la pinche espalda. Y ya lo tengo ahí en el pinche piso. Y ahora en el pinche culo, güey. Y ahora sí, párate, ojete, párate. Párate, a ver si muchos huevos. Y ahora lo levanto nada más con una pinche mano porque estoy bien mamado. Y ahora lo lanzo y toma, güey. Sí, uno, dos ahora no! Oh, no ¿Cómo que dos, güey? Te digo que está de tu lado el pinche Rafa y cuéntanos de tu pinche espacio. uno dos! ¡La cuenta! ¡Para Vamos por otro pinche tirando bola, ¿no, culero? Creo que te gusta el pinche billar, güey. Ahora sí, vas a ver, cabrón. Ahora sí, saca, sácalo. Eso, huevo, no más me... Franco, ya invítame a tirando bola, güey, para jugar billar contigo, güey. Así como estoy jugando ahorita, güey. El escorpión, pegándole a la bola 8. ¡Ay, qué pedo! ¡No mames, hijo de tu pinche culero pero y luego por la espalda, culero! O sea, me quitas mi propia arma. No. Pinche huevo No puedes ir Bajarte por tu pinche de arma Tú solo Me tienes que dar en la madre Con mi propio taco Pinche envidioso de mierda Y luego me das un pinche putazo Por la espalda No mames qué falta de poca madre eso sí duele sí arde Ya mira Hasta me salí del Pinche escenario Ay ¿sí que tanto pinche gritas Órale güey Quieres bajar O si sea, Ay ya, no mames Ay quebradora Y toda la cosa güey No mames güey Agarrándome aquí abajo No mames Ahora pero órale puto Ándale pendejo qué crees ya pinche soplamocos, ay, oh, codazo cabrón, no, otra, oh, no, no mames otra quebradora, güey no, ahorita te voy a hacer una toguenague güey, oh, no mames, eso fue en los huevos güey, no mames la cabeza qué pedo, güey este bote está tocado, güey, qué pedo, güey, qué pedo con esta chingadera, por qué está poniendo así al pinche franco, ese pinche franco no me puede pegar ni el catarro, cabrón, y aquí me está metiendo una putiza, no mames está, está vendido esta pinche computadora, no, pinche, me hace que estos pinches españoles, güey, son fans del pinche de Franco Escamilla Y a huevo, por eso me quieren ver sufrir hijos de su pinche madre Ahora me sube otra vez al pinche cuadrilátero Y ahora, ¿ahora qué va a hacer? Ah, me vas a querer vencer, ¿no? No mames, otra vez, cabrón Uno, dos, y... ¡Ándale! Uno, dos. Ni así, güey, ni con la ayuda del pinche robot, ni con ayuda del ref, Suéltame, cabrón, suéltame. Yo me puedo levantar solo. No mames, ¿y por qué me pegas otra vez, cabrón? ¡Vas a viene! cortito al frente! ¡Pinche madre! Ahorita, déjame que me levante, cabrón, tranquilo. Otra vez a levantar. ¡Pérame! Una apenas se va a poner en guardia. ¡Buen contraataque inmediato! Me avientas y me, avienta, si me No mames. Ahí ese... sí se me dolió porque como que. ahí se ¡Ay! ¡Dos, dos, güey! No, derriban le enganchan la pierna, la cuente dos, güey! Y me pin sigues pegando en el piso, pinche Franco Escamilla de mierda. Pinche estandopero de pinche mierda, todos son iguales, cabrón. Ahorita van a ver a huevo, pinches patadas dobles, cabrón, y los suelto de nalgas, cabrón. ¡Órale! ¡Eh, eh, ¡Eh! Usando mi propia fuerza, güey, para sacarme del cuadrilátero. Espérame, espérame, no, no se vale, no se vale hacer eso ya. No se vale, no mames, esos pinches putazos de mi pinche jeta. Me están doliendo, no, ándale, ándale pendejo Con el puño cerrado lo castigan Dos putazos, tres chingadazos Y mira cómo te duelas como mi pinche perra güey Dios y sí, va, ándale cabrón Eso, para que te quedes pinche paralítico Para toda tu pinche vida, hijo de tu pinche más Órale los huevos también, pendejo. ándale, la pinche cabeza Ándale pinche combo breaker que te estoy haciendo pendejo eh, Ándale pinche codazo ahora con una pinche mano te das cuenta con qué facilidad te levanto cabrón una pinche mano y ándale cabrón en la pinche jeta ¡Gol! ¿Cómo ves, pendejo? Míralo, míralo. Aquí está el Edgar, se cae su máxima expresión. ¡Ya! ¡Ya, escorpión! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche gordito! ¡Ahora sí! ¡Vas a ver, pinche franquito! ¡Ándele! ¡Súbase, pinche culero! ¡Dónde está tu mesa reñoña cuando la necesitas! Aquí no te pueden hacer el paro, ¿verdad, culero? ¡Ah! ¡Se mamó! ¿Quién te va a defender ahora? ¿Eh? ¡Eh! ¡Levántate! Véngase para acá, hijo de su pinche. ¡Ándale, cabrón! ¡Pierrota! ¡Eh! ¡Vérame! no la ahora pues lo mira voy a hacer esta pinche esta llave no mames esta está descuartizadora güey Ándale cabrón oh. Si sí me gusta, te voy a arrancar la pinche cabeza, pendejo Y el público se emociona El público me atienta Dos, tres, ¡eh! Cuéntale más rápido, pinche tirantes de mierda No mames ¡Ataque ¡Uno, dos! ¡La fuente, dos! ¡Chimadre! Ahorita vas a ver, cabrón ¡Ándale! Un chingadazo, otro ¡Ah! Quiero intercambiar, madre Otra vez a levantarme ¡No mames! Me desnucaste, pendejo ¡Alto! ¡Oh! Esos no se valen No se valen cañonazos, güey Uno, dos ¡¿Qué?! ¡No mames! Y reforzado uno, dos, Y se lleva la victoria. ¡Me gano este pendejo! ¡No mames! Es ¡Ficción! ¡No mames! No, si es ficción Porque no, jamás me podría haber hecho eso Franco Escamilla no levanta El otro día le dije Oye, vamos al baño Y no me lo pudo levantar De lo pinche fuerte que lo tengo Y de lo débil que era No puede ni con el micrófono Exacto con... No mames Pinche Franco Escamilla ¿Quién cree que va a ganar eso, güey? Franco Escamilla escorpión de la. Por favor, comenten suelitos ¿Quién cree que gane En una pinche madriza así? Putazo limpio ¿Y un tiro se ve? Franco Escamilla o el escorpión dorado. Por favor, comenten, comenten para que sepamos cómo le vamos a romper su madre a ese culero. Que seguramente a estos españoles, ese del flequito y este, mi próxima esposa, les pagó una lana para hacerlo quedar bien a él, güey. Y que yo perdiera, ¿no? Esa es una pinche mamada. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que jamás ganaría ese culero. ¿Sí no, te va a ganar? no mames. Jamás podría conmigo, pinche franco, cabrón. No mames. No puede ni con el memo hierbas. No mames, ¿qué va a poder? Sofía niño de Rivera, llena más y de auditorios nacionales que tú No mames <ríe> Bueno, pues ahí tienen la videoreacción A la videoreacción reacción A la video, -reacción, a la video güey De esta madriza de ficción Que para nada se podría asemejar a algo en la realidad Porque en realidad, este El pinche franco aguantaría dos minutos de pie Y no porque le rompa a su madre Sino por su paupérrima y jodida condición física, ¿no? <ríe> ¡Soy el escorpión dorado! ¡Síganme en el Twitter! ¡En el pinche! ¡Instagram! En, en arroba escorpión golden En el golden arroba escorpión y...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 no, no es cierto, el deporte, chavos, deporte.